Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándonos un super saludo. Espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este video os voy a mostrar otra forma de ganar dinero en Internet que no tiene que ver con el CPA ni con los afiliados, pero que sí os va a dar unos muy buenos ingresos cada mes porque estos son membresías y ya sabes que las membresías son un ingreso recurrente. Tú lo único que vas a tener que hacer es promocionar los servicios de tu membresía o, en este caso, de los softwares que yo te voy a mostrar para esta membresía. Este es especial para la lista privada porque todo lo que voy a mostrar en este video, mi lista privada lo va a tener absolutamente gratis. Y si no estás en mi lista privada, te invito a que te suscribas por un pequeño fee mensual y una cuota de entrada Tú vas a tener acceso a todas las herramientas de la lista privada completamente gratis. Tengo que aclarar que yo no soy la desarrolladora. Yo compro software con licencias de reseller y lo vendo al precio que yo quiero. O lo doy, en mi caso, a mi lista privada, yo se lo doy gratis sin ningún costo. Y a los que no están en mi lista privada puedo darlo a un precio muy especial. Pero no soy la desarrolladora. Si hay problemas con el software... Tienes que contactar al desarrollador, a mí no porque no voy a poder resolverte el problema. Y una vez dicho esto, te voy a mostrar, en este caso he comprado un paquete de 5 softwares que tú puedes vender en una membresía, ya sea por separado o todos juntos y generar ingresos mensuales recurrentes. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal... Vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, déjame mostrarte este pack que acabo de comprar para la lista privada. Mira, es este que se llama Mega SaaS Blowout. SaaS ya sabes que es Software as a Service, es decir, software como un servicio. Y dice que nos llevemos 5 únicas SaaS white Label por menos del precio de uno. Vamos a ver cuáles son, ya te dicen aquí que puedes empezar tu propio negocio de software hoy. Eh, son cinco aplicaciones que tú puedes tener completamente gratis, que todas están rebrandeables con un software by label. Les puedes poner tu logotipo, tú puedes poner el precio que quieras, o en sea, fin, una serie de cosas. Vamos a ver cuáles son. Empieza con tu propio negocio online de software, con nada de trabajo duro. Es esta. El SAS número uno, Email Search, que es una aplicación que te permite transformar tus emails e incrementar el click-to-rate con unos cuantos clics. Puedes añadir timers, videos, call to actions o GIF dentro de un correo. Eso está muy bien. Y además puedes poner el autodestrucción después de un periodo de tiempo. Esta es una aplicación muy graciosa, es una característica muy graciosa porque se autodestruyen, los emails se autodestruyen. Después de un X tiempo. Bueno, esa es una de las que tú puedes tener. La otra es una video, su, video tool. Es una herramienta para video que te programa videos, te busca las keywords para video, espía en tus competidores y copia y encuentra las mejores tags. También incluye analíticas y una completa compilación de términos prohibidos en YouTube. El siguiente es Membership Master, que es para hacer membresías. Tú vas a crear un, una aplicación que va a permitir que otros creen membresías dentro de esa aplicación. Las puedes revender, te pu puedes proteger cualquier tipo de contenido y tiene un área de administración muy fácil de usar. Luego viene el SEO Master, que es una aplicación de marca blanca también, que te la puedes poner a tu gusto, que tiene un Full SEO Blueprint, más de mil tips para el mejor contenido y evidentemente tiene reseller y en la administración es fácil de usar. Luego, estos son emojis. Lo que hace esta es que te hace una aplicación pequeñita y la gente teclea un texto. Y automáticamente le sugiere emojis. Y si les gusta, le dan clic y ya se pone el emoji. No tienen que buscarlo en internet ni nada. Ya ponen los emojis en cualquier tipo de texto. Ves aquí, automáticamente adicionas emojis en tus posts. Tienes reseller y es fácil de usar. Además, eh, este vendedor nos ha dado unos cuantos regalos. A mí me parece que los regalos son mejores que el, que el reseller. Pero bueno, el número uno, el bonus número uno, es un reseller pack de Insta Multiplier. Insta Multiplier es una herramienta de marketing que te deja autopostear en Instagram. Programa y maneja tus cuentas de Instagram al mismo tiempo. Esta te la voy a mostrar por dentro porque yo ya la tenía. Y luego este otro, que es el pack Easy Sales Profit. Y lo que hace esta es ponerte esos botoncitos que aparecen por aquí de... por dentro de tal acaba de comprar. por dentro de tal acaba de comprar. Pues eso, eso es lo que te hace, ¿vale? Y esos son los softwares que vas a tener tú para que puedas iniciar tu propio negocio. Son paquetes de software que tú tienes que instalar en tu servidor. Tienen tutoriales para que tú puedas hacerlo de una manera muy, muy sencillo. Los tutoriales están en inglés, pero insisto, no tienes que saber inglés para seguir lo que hacen en pantalla. Es tan sencillo que tú puedes hacerlo sin ningún tipo de conocimiento. Mira, te voy a mostrar esta, que es la de. Es la de Instagram. Y esto es lo que hace. Tiene el calendario para que tú puedas programar. Captions. Estoy aquí, ya sabes que puedes poner todas las captions que quieras. Las cuentas, para que tú gestiones una o más cuentas de Instagram y las estadísticas. Yo no tengo nada porque esta es absolutamente nueva. Pues ahí está, al post, historias, álbum, nuevo post, las captions, el primer comentario. En fin, está todo perfectamente actualizado. Miren la fecha de hoy, que estoy grabando el video y la hora. Y lo tienes todo. Este tipo de softwares tienes que ir con cuidado porque ya sabes que Instagram cambia constantemente. Pero bueno, si te funciona para tu cuenta o gestiona alguna otra cuenta más, bueno, pues genial, está ahí. Eso es lo que tú puedes instalar en tu propio servidor sin ningún problema, ¿vale? Te ponen tutoriales como este que te estoy mostrando aquí. Mira, ¿ves? Este es un tutorial para, um, para uno de los softwares, no recuerdo, cal, no recuerdo cuál. Viene el API. Ah, este es para, para el de YouTube. Viene cómo puedes generar tu API, las keywords, el run checker, setting more, setup, bla, bla, bla, bla. Muy sencillo, mira, por ejemplo, vamos a dar clic en el API. Se abre una ventana tu, para que tú sigas el tutorial. Lo voy a hacer más pequeñitos, Es simplemente para que veas lo sencillo que lo hacen ellos. Te van dando el paso a paso de lo que tienes que hacer, dónde tienes que clicar, exactamente dónde... Todo, no te hace falta saber inglés para seguir esto paso a paso. Se lo va siguiendo así, sin problema. ¿Ves? Te da que hagas clic por aquí. En fin, te lo va, ves paso a paso. Eliges esto, sigues con esto otro, voy a adelantarlo. Ahí te lo va poniendo. Ese es un tutorial, pero después de que hagas este paso, ellos te dan el siguiente paso. Keywords, por ejemplo doble clic lo abrimos y aquí te va a decir exactamente lo que tienes que hacer una vez que has hecho esto sigue esto otro ¿ves? busca aquí tú pones el término le das al spy keyword esto es para youtube insiste ves estos son los resultados que te arroja es muy muy sencillo como puedes verlo muy facilito de utilizar vale y te da todos los tutoriales el setup también Cómo puedes subir el setup número 2. Run checker. Más settings. Todo para que no te falle tu herramienta. Eso corresponde a, a la de YouTube. Que estará por aquí. A esta. A VideoSize YouTube. Y así con todas. Cuando tú entres a la zona de descargas. Será esta. ¿Ves? Aquí te pone todo. El SAS, El Sales Page. Todo. Aquí te lo pone todo. Y tú ya puedes descargarlo e instalarlo, todos tienen sus tutoriales para que tú puedas cogerlo todo sin ningún problema bueno, eso es lo que te quería mostrar hoy para que tú puedas acabar este año con un negocio propio de membresías, lo único que tienes que hacer es tener tu hosting instalarlo, es un ingreso que puedes tener mensual, recurrente solamente tienes que promocionarlo, son cosas que usamos habitualmente todos y muy fáciles de instalar bueno, Marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te sirva. Te recuerdo nuevamente que puedes suscribirte a mi lista privada. Aquí abajo te voy a dejar el enlace y una pequeña entrada. Puedes tener acceso a todas las herramientas que voy subiendo sin ningún problema. Tengo que aclararte nuevamente que no incluye asesorías, no incluye videos, no incluye contacto personal, no incluye mi asesoría personal. Eso no está incluido. Son únicamente herramientas para que tú puedas hacer uso de ellas con libertad, como si las hubieras comprado tú, porque yo las compro como reseller y te las doy para que tú también puedas usarla sin ningún problema. Y suscríbete al canal también para que no te pierdas nada de los videos tutoriales que subo y para estar informado siempre de lo más nuevo, del marketing online, de los negocios online y de cómo ganar dinero desde la comodidad de tu casa. Me despido Marketer, no sin antes decirte que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!